Hola a todos. Quiero contarles que FENASCOL tiene una convocatoria laboral abierta para personas sordas. Dentro de la estructura de FENASCOL contamos con la subdirección de programas. El cargo que estamos buscando es para asumir la coordinación del programa de asociacionismo y asociatividad. El objetivo del cargo. De manera articulada con el plan estratégico y operativo general de la federación, además, el plan y cronograma de trabajo que se defina en la subdirección de programas, el coordinador deberá liderar, coordinar y ejecutar por medio de su gestión proactiva los objetivos del programa asociacionismo y asociatividad. Requisitos para el cargo Educación Bachillerato técnico o académico Formación en educación superior, ya sea a nivel profesional, técnico o tecnológico, preferiblemente en áreas humanistas o administrativas. Experiencia En organizaciones sin ánimo de lucro, dentro de una asociación o de grupo de personas, en acciones de movilización política, comunitaria o dentro de la misma comunidad sorda. Gestiones de liderazgo positivo. En alguno de estos espacios, una experiencia de dos años. Conocimiento. Liderazgo organizacional y comunitario. Idiomas. Conocer y comunicarse en lengua de señas colombiana y competencias lectoescritas en español. La persona seleccionada tendrá un contrato laboral a término fijo. Si ustedes, personas sordas, quieren ampliar más sobre esta convocatoria, ingresen a la página web de Fenascol. Miren, allí encontrarán el correo a donde se debe enviar la hoja de vida y toda la información sobre esta convocatoria laboral. La fecha límite de recepción de hojas de vida será el 25 de enero de 2023. Si cumplen con el perfil, pueden postularse.